Sigüenza Sigüenza es un municipio y localidad española, provincia de Guadalajara, de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Estamos en Sigüenza, una población de unos 4.000 habitantes. Vamos a mostrarosla, son las 8 de la mañana. Y al fondo podéis ver aquí, sí. Mirad qué casas más bonitas. No es que sea un pueblo totalmente despoblado, lo que sí os puedo decir que de Sigüenza a Madrid hay una hora escasa. Saludos cordiales, prilines, el que quiera conocer a España, ver España, este es el canal de referencia. Si te gusta, pon like y síguenos. Os voy a enseñar Sigüenza. Y sí. En estos pueblos, Pirilines, todo el mundo te saluda. Aunque no lo hayas visto nunca la gente es súper amistosa mirar qué calles más bonitas si veo alguna ca casa en venta os lo pongo pero vamos mira esta por ejemplo necesita rehabilitación claramente esta no tanto pero está total observar pueblo, bonito pueblo, son más o menos las 8 de la mañana, como os he dicho, vamos a la Plaza Mayor, a ver qué tal es, a ver si podemos tomar un café allí. Aquí. Escuchar en las campanas. A El suelo es todo de piedra. Vale, pero bien hecho. Las calles son estrechas, solo puede caber un coche en una dirección. Por suerte no hay muchos coches. Vamos, vamos, Kisi. Vamos, vamos. Venga aquí, no pasa nada. Uy. Uy, Kisi. Venga, vamos. Mira, acabo de encontrar una casa en venta Pero que yo creo que necesita rehabilitación Ahí tenéis el teléfono Se vende No sé si lo veis, espera La cámara no sube A ver, espera, cámara, súbete Bueno, lo digo yo, el teléfono 652-131-183 652 131 183 652 131 183 esta casa está en venta necesita rehabilitación eso sí al lado de la catedral mirar qué bella la plaza mayor de Sigüenza ahí hay otra casa que se vende estilo vende 6, no, perdón, 949214104 Lo repito, 949214104 Mirad qué belleza de Plaza Mayor Prislinas Bella, bella, bella Vamos a ver si ahí podemos tomar un café Esto yo creo que es el ayuntamiento lo vemos hay algún coche, pero muy poquitos lo que sí me llama la atención brislines bueno, aparte de que hay poca gente es que la poca gente que te encuentras son mayores, ciertamente. Todavía no he visto a nadie joven. Gente muy educada, les saludas, te saludan, aunque no les conozcas, pero en general veo a todo el mundo mayor. Acabo de desayunar, en un café, un pincho de tortilla, unos churros, me ha costado 6 euros, muy educado el señor. Esto puedo grabar el bar, pero me daba un poco de palo, de corte. Pero ya os grabaré y nada, seguimos por aquí andando, brilines. Venga, aquí sí vamos. Guapa. Vamos. Y mirar qué maravilla, brilines. Vais a ver ahora. Mirad qué castillo medieval. Alucinante. A ver si luego lo podemos visitar. Por lo visto es el castillo Alcazaba. La Alcazaba islámica. Os lo leo, aunque aquí lo tenéis. Si podéis parar el vídeo, igual lo leéis vosotros directamente. La Alcazaba islámica tras la reconquista de Sigüenza en 1100... En 1100 a pasase propiedad de los obispos señores de la ciudad residencia episcopal desde fines del siglo tercero su entrada entre torres se construyó en el siglo XIV. en esta época habitó entre sus muros la reina castellana blanca de borbón el cardenal mendoza alzó su barba cana y lo convirtió en un palacio donde vivieron los obispos seguntinos hasta el siglo 18 en el siglo XIX fue asilo y cuartel y desde mediados del siglo XX, una vez restaurado, parador nacional de turismo. O sea, Prilines, es un parador nacional. Eso quiere decir que aquí uno se puede alojar. ha ah, de costar caro alojarse en este castillo. Pero tiene que ser bonito, Prilines. Creo que os estáis haciendo una imagen global de lo que es Sigüenza, ¿verdad, Prilines? bonito, bonito, de verdad, una ciudad, esto sí que es una ciudad medieval. Nos está maravillando. trabajo de hostelería prilines. aquí tenéis una taberna y los precios son carillos porque da bastante trabajo pero tiene mucho turismo también vale, placas de turismo de cualidad entonces te cobran bastante a los turistas pero eso a su vez da puestos de trabajo entonces ahí lo tenéis prilines. vamos Kisi guapa vamos Ahora aprilines os voy a enseñar cómo es el, el hostal donde estamos residiendo. ¿Vale? Mira, lo vais a ver. Está en esta calle, insisto, todo, todo medieval. Todo medieval, ¿vale? Y se llama aquí que han puesto como una combinación para entrar. Aquí si sí pasa, que vamos para adentro. Pasa, pasa, pasa, guapa. Total que entras aquí. No hay nadie, es todo automático. Y el apartamento de mío es subiendo las escaleras. Se llama Judería, porque esto fue primero de los musulmanes, que se los reconquistamos en el 1100. Total, mirad cómo es el, el, el lugar. Vamos para allá, mirad, brilines. El nuestro se llama Judería. Y es aquí donde estamos Kisi y yo, ¿verdad? Kisi, ven, vamos a enseñárselo. Bim, bim, bim, bim. Mirar, pasa, Kisi. Este es el apartamento. Pasa, pasa. Que lo vean los prelines. Es así pequeñito. Vale, aquí tiene una cocinita. Una cocina. Aquí como una mesa para desayunar. Un saloncito. Ahí, sí, ya, ya. Ya, guapa, ya, ya, ya, que les estoy enseñando el apartamento, ¿vale? mira Y nada, muy pequeñito, ¿vale? Suficiente. Aquí tiene el dormitorio, sin puerta. Aquí veis. ¿Veis cómo está todo? Mirad. Cómo son las casas por fuera. Ay, que está cerrado. Espera. A ver si lo puedo abrir. Mirad, pirilines. Todo medieval, medieval, medieval. O sea, pensar que en el 1100, en 1100, el castillo fue cogido. Fue reconquistado a los árabes. Y ahora os enseño el baño. Entonces, ¿cómo veo yo Medina Celi? Un baño pequeñito. Todo renovado, ¿no? Todo renovado, pero bien. Los prilines como veo yo el tema este de mi danaceli para el trabajo que yo sé que es lo que os interesa pues lo veo mmm, para el turismo todo el que quiera trabajar pues eso de mesero todo el que quiera trabajar de cocinero todo el que quiera trabajar tema de hostelería llevando estos apartamentos limpiándolos, de mil cosas ahí veo trabajo de hecho os he hecho otro vídeo que buscarlo que hay dos prilines de venezuela que vinieron y están en, en la granja de san Ildefonso y les está yendo muy bien uno está en un supermercado que le han hecho ya encargado y su mujer le han traspasado una tienda de chucherías y le iba muy bien ver el vídeo que no lo haya visto entonces lo veo que esto tiene negocio tema de hostelería vale tema de todo lo relacionado con el turismo la ciudad es preciosa está a una hora de madrid eh, he tardado una hora en venir hora y cuarto si quieres yendo normal y ahí está luego os enseño algo más vale esperamos que el apartamento muy bien y claro todo esto pues da trabajo da trabajo para el que lo quiera coger Prilines. nos seguimos nos seguimos viendo vale Prilines. pues ahora PrILINES, vamos a entrar vamos a entrar al castillo veréis qué maravilla vamos a entrar a este super castillo Al super castillo vamos a entrar y vais a verlo. Vamos allá, mirar, mirar qué murallas. Super castillo de Medina Castillo, Castillo Medieval, Castillo Medieval, total, esto se puede visitar, esto se puede visitar este Castillo de Sí, así tal cual, lo hay que sacar de entrada, qué maravilla, Entramos al castillo, entramos Uf. al castillo. Qué maravilla, qué maravilla. Madre mía. Esto se ha reconvertido en un parador nacional, es decir, aquí te puedes alojar. Ahora yo no sé el precio que tendrá, debe de ser caro. Los paradores nacionales fueron, a ver, los monumentos históricos que habían en España, pues los reconvirtieron en paradores nacionales, para que no se perdieran. Y este es el parador nacional, mirad, Brilines. mirad. Castillo de Sigüenza, hacen hasta bodas aquí. Madre mía. Parador nacional del Castillo de Sigüenza, que como hemos dicho es un castillo que en el 1100 se recuperó a los árabes tras la reconquista mirad qué cafetería más bonita brilenas se entra por aquí dentro del castillo Ahora vamos a subir al castillo A ver lo que vemos Mirad Increíble Alojarse aquí es increíble Yo no estoy alojado ¿eh? Porque tiene que costar un pastón Pero vamos que, que lo veo alucinante Pasar una noche en un castillo Podéis mirar en las páginas web Lo que costaría esto Mirad mirar prislines, atentos mirar allí están todas las habitaciones y aquí también mirar Mira. es alojarse en un castillo de verdad pero un castillo de verdad, de verdad no una imitación de castillo que estamos en el parador de Sigüenza Parador Nacional de Sigüenza muy bonito construido en un castillo o sea, está el castillo, construido de siempre y han hecho el parador, lo han convertido en parador y así lo, lo cuidan lo mantienen eso fue una idea del dictador franco que tanto le critican yo no soy partidario de él pero vamos, fue una buena idea que fue los antiguos monumentos que habían en España que muchos estaban en ruinas arreglarlos y construir una red de paradores que son hoteles de alta calidad en sitios históricos pues nada, prilines, lo acabo de ver y vamos para que lo veáis, vamos Estaba en, en el patio del castillo. Mirad. Del mismo parador estamos. Patio de armas estamos. Excavado en la roca. Tiene una anchura en su base de 8 metros y una profundidad de 25 metros. De los que cuatro son de agua. A dos metros del patio de armas existe la bóveda de 2,5 metros de anchura por la que se accedía una entrada hoy tapada situada junto al brocal. La historia que tendrá este pozo. Pues con esto hemos visto el, el parador nacional de Sigüenza Prilines. Pues nada, Prilines, de vuelta para Madrid, una hora y veinte se tarda ahora desde Sigüenza a Madrid. Este pueblo yo creo que es ideal para los que sean pioneros, como os he dicho, que les guste la hostelería, eh, tema de turismo, cocina, mesero, limpieza de habitaciones, cuidado de ancianos, ahí lo veo yo que hay oportunidad de trabajo. Ahora ya, como es, ahora se queda más tranquilo, ¿vale? Pues un fuerte abrazo, Prilines, seguiremos visitando pueblos. Nos vemos. Chao, chao.